No quería dejar pasar por alto esta oportunidad y dedicar este video tutorial a la ciudad que me vio nacer, que se llama Porto Velo, aquí en mi país. Pues muy bien, damos un clic para seleccionar el texto y en el panel de carácter me voy a dar cuenta qué es esto. ¿no? Esta es una Blacks World a 175 puntos. Muy bien, voy a extraer el panel de apariencia. Como te habrás dado cuenta, dependemos muchísimo para lo que nosotros queremos con este panel. Y en apariencia vamos a crear un relleno y vamos a colocar un color naranja. Que está bien para combinarlo justamente con el fondo. En el trazo vamos a colocar un degradado, el que viene por defecto dentro de Illustrator. Le vamos a poner unos tres puntos que está más que bien. Cuando se trata de trazos, te recomiendo mucho y sobre todo degradados que trabajes de manera directa con el degradado y pruebes, ¿no? Voy a hacer un pequeño zoom aquí para ver qué resultados voy a obtener. En tipo vamos a poner radial. Y puedes probar aquí los tipos de trazo Le voy a dejar en la mitad para que alcances a ver Qué opciones nomás nos está dando Realmente esto está bien, me está gustando muchísimo Y también puedes probar con los modos de fusión en el panel de transparencia He probado muchísimo con lumin luminosidad Y mira, ya me queda mejor todavía Muy bien, ahora también puedes intentar so, Sobre todo en este trazo Poner aquí efectos Estilizar y una sombra paralela la que viene por defecto, simplemente clic en OK. No te preocupes por el resto. y ahora tengo más volumen. Para ganar más y darle más efecto, mira que no nos ha costado nada, simplemente es cuestión de mover dos o tres cosas. Voy a crear un nuevo trazo, pero con un color gris, ¿ok? Simplemente a dos puntos. El gris, el que quieras poner. Pero eso sí es muy importante que... El trazo que esté en la parte superior tengo menos valor que el que está arriba para que pueda verse, ¿no? El que está arriba tenga menos valor que el que está acá abajo. Y ahora voy a probar con un modo de fusión que puede ser un multiplicar. Y esto me está quedando mejor todavía. Y para rematar vas a hacer esto. En el panel de trazos, siempre que vayas a trabajar con trazos, prueba con el panel de trazos. Y mira qué opciones tienes ahí para ser feliz. Voy a poner la opción que dice línea discontinua. Y estos valores que yo los tengo ya previamente predefinidos, que vendría a ser 6 de punto, 2 de hueco, y así hasta terminar todo esto. Y ya para darle un remate final y que nos quede muy bien, mira, voy a trabajar con un efecto, pero no en el trazo. Esto es muy importante. Si está seleccionado el trazo, si pongo yo cualquiera de estos efectos, solo se va a poner en ese trazo. Pero si yo selecciono el texto, se va a colocar en todo el texto. Así que el efecto con el que vamos a rematar es estilizar, redondear, simplemente el que viene por defecto, no te preocupes, ahora si gustas puedes cambiar de valores y probar qué es lo que te va a dar todo esto, clic en ok, doble clic en la manito y mira lo que has tenido ahí, algo realmente emocionante,